Las declaraciones fueron ofrecidas por José Ortega de la Cruz, quien ofrece su versión de los hechos. A mí me estaban acusando de unos pollos dije, que yo me robé, pero que yo no me he robado nada. Yo lo único que hago es trabajar. Allá fue vendiéndome al negocio que yo trabajo, unos pollos que que eran, era que los criaba, dije, que era el dueño, por 12 mil pesos, 24 gallos. Por lo único que yo cometí el error de comprárselo. Pero yo sin, sin un en allá. La policía, a, con él, con el delincuente que me lo vendió, yo no sabía que era delincuente. Yo solo entregué instantáneamente, no me puse negativo, no, yo le compré su pollo hace ese fulano. Solo compré a 500 pesos, 24 gallos. Asegura en el marco de sus declaraciones que es inocente de los hechos que le imputan. Y yo estoy sentado en el cuartel, cuando me llevan detenido por dos horas, y vino un policía y me le una foto, que ese policía no tiene derecho a le una foto, porque si él no me vio probando a mí. Ni yo he comprado yo nunca tuve el error de comprar gallos robados. Él nunca me ha visto a mí ponerle la mano a algo ajeno. Eso, eso es el policía de un confrédito. Vea, yo no he robado a nadie. Yo lo único que tuve el error de comprar esos gallos robados. Yo no sabía que eran robados, yo pensaba que eran de él. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.